Hola amigos del canal Hoy vamos a probar este juego que dice Que no juegues a este juego Aquí tiene unas opciones Bueno, vamos a, ver, a por él Bien Empezamos en un pasillo un poco tétrico. Aquí hay una escalera y un cubo. Aquí no podemos hacer nada. Oh, ah, se ha abierto un pasillo aquí. O estaba. ¿Y qué hay? Un baño, una habitación y, y, y una ventana estableada Y unas velas, unas velitas. Que recuerdo, me trae las velas aquí otra vela vamos a salir de aquí vamos, habitación por habitación ostras que cruz parece la de la casa de, de, de, de Zorcista la de la película parece que por ahora no hacemos nada el baño no habrá que limpiarlo como en del rec Y aquí tenemos Una bañera Y se mueve ahí el líquido Y otra vela Vámonos Un ¡Oh, qué que susto me ha dado esto apagado ¡Oh! A ver, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? No hay una linterna madre joder gracias por jugar Dios que susto hecho en 30 minutos risa o miedo las dos cosas ah. dice que nos olvidemos de chequear su otro juego que guapo espérate a ver hostia hostia que pasada a ver que qué voy a poner que voy a poner otra vez, no os vayáis el juego, pues vamos a ponerlo está bien, te he pegado un susto de lo bueno, eh el ruido, está muy bien el sonido, los gráficos regular pero <risa> que, que el susto ha estado gracioso pero por no llorar porque es que me ha dado un sustillo de verdad, ¿eh? así que, bueno, lo tengo que valorar le voy a poner una nota y esa nota pues va a ser un 8 sobre 10, ¿eh? Eh, me ha gustado, me esperaba que se podía investigar un poco más, pero nada, nada, me ha gustado, un 8, está muy bien, así que si no nos aparece más el alma este bendito que nos ha salido, pues, pues estupendo, Madre mía, aquí se... ¡Oh! ¡Ahí está otra vez! Ay. Buenísimo, buenísimo. Lo he Había que repetirlo. ¡Oh! ¡Puta madre! Así que, amigos del canal, eh, si ha gustado, le dais like. Eh, os podéis suscribir lógicamente, hay muchos más juegos lo hay muy buenos, lo hay más malos lo hay simples que dan miedo y lo tenemos en esta sección retro y de otras cositas, así que después del susto chao y hasta la próxima al ordenador le voy a dar si no te suscribes al canal o le da un like.